Hola, buenas mis Curlis, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a vuestro canal de Curly Manga. Y nada, estéis en cualquier sitio, en cualquier país, en cualquier uso horario, pues os doy la bienvenida a este espacio que es vuestra casa. Y nada, hoy vamos a hablar de lo que es las extensiones 4C de CLIP de acuerdo, que me han regalado, porque me las han enviado unos, unos amigos, y nada, y a ver qué os parece, si, si queréis ver el unboxing de estas extensiones eh, de clip 4C, en este vídeo. Y ya estoy aquí, ¡Hola! <risa> estoy encantada, bueno, yo siempre, bueno, uh, siempre... Eh, he querido tener unas extensiones que fueran exactamente igual que mi cabello de acuerdo me costaba encontrarle entonces estas navidades pues se lo comenté a un amigo y me dijo pues bueno no te preocupes y justamente me llegaron el otro día que fue una sorpresa que no me esperaba ni un regalo y de repente tocan el timbre y dicen ¡Ah! amazon no sé qué y ya está y ya están aquí vale entonces yo ya las he, he probado he hecho un vídeo en instagram eh, pero quería que mis seguidoras de YouTube también las vieran, que son muy chulas. Entonces, vamos a, a seguir rápido eh, para ponernoslas en, en el cabello para que las veáis. Y voy a empezar ya. Bueno, esta es la caja en la que me vino. Se llaman Saga Queen, ¿vale? Eh, pone Afro, Afro uh, Curly Clips, ¿vale? Y es de... Eh, sí, Afro Curly Clips, ¿ok? Entonces, se vienen así, bueno... Vienen bien empaquetadas, pero yo ya las he sacado. Y también te vienen con lo que es... Eh, vale, os voy a enseñar un poquito cómo son. Bueno, yo creo que a estas alturas no hay nadie que... ¿Ves? Bien, vienen con los clips puestos para que tú te los puedas poner en, la, en el cabello. Y luego me venían también con dos de estas, ¿vale? Para sujetar en los lados, en los que quieras ponerlos en los lados. Y luego me venían con lo que es, perdona, un clip extra, ¿vale? En el caso de que se te caiga, pues para que tú lo puedas poner. Bueno, son dos clips extras que te vienen. Ok, entonces dicho esto, vamos a empezar a ponérselo. Yo me he hecho, a ver, me he hecho unos tweets y me los he recogido detrás, ¿de acuerdo? Y luego me he hecho un recogido aquí delante, que luego vais a ver lo que voy a hacer con él. Entonces, eh, a ver, yo esperaba que vinieran más de este tamaño, pero solo viene uno de este tamaño para atrás. Y luego vienen, eh, yo os iré enseñando cuando me vaya poniendo los tamaños que vienen, ¿vale? Pero bueno, para mi cabello y mi cabeza es suficiente. Entonces, lo que haces es abrirlos, ¿veis? Abres todos, oís el sonido y ya lo pones aquí atrás, ¿vale? Yo por ejemplo voy a poner este aquí, aquí al principio, ¿ok? Entonces, yo le me, me doy clic, oíse el ruido? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahora los siguientes que vienen que son este tamaño. El, los siguientes son de este tamaño, ¿vale? ¿Veis? Entonces lo que yo hago es me coloco uno en un lado. Así abro, siempre abriendo los clips, ¿vale? Y así. Muy bien. Ahora, el otro que viene de este tamaño también. Que también viene con los clips. Eh, tengo que decir que yo todavía no los, he, no los he lavado. Que sabes que hay que aplicarlo. Para que quede mejor, a ver, esto aquí y ya me los pongo, a ver, aquí. Entonces, este lado y entonces lo que hago es me coloco este justamente aquí, entonces. ¿Veis que mono? Te queda uno más largo, yo no me pongo todos porque eh, no me pongo todos. Le pongo este aquí en este trozo, que queda más así, detrás. A ver, vais viendo cómo va quedando. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora el que me queda, que es así un poco más largo, que es este, me lo coloco aquí. Entonces... ¿Veis? Entonces lo que yo hago ahora, que mi pelo está suelto, el que queda así pequeñito, este de aquí, para que aquí, aquí atrás también, para que quede bien tapado en este lado. ¿Vale? Y ahora me suelto mi pelo este, es el que yo me suelto aquí. Si os habéis hecho unos tweets uh, eh, singles, o sea, es unos tweets lo que es. A ver. ¿Veis? Entonces esto queda así. Yo me lo estoy dando con la cabeza. Pues, esto, me imagino, Porque otra vez no me los he lavado. No, no, no he lavado ni nada las extensiones, ¿vale? Pero así quedaría vale, entonces tú te puedes poner estas horquillas si te apetece vale te las puedes poner si te apetece vale aquí no sé mira, cómo queda detrás pero veis lo que os digo que es súper, o sea, que se funde, este es mi cabello, se funde con mi pelo súper bien. Pero es que mi pelo eh, está también largo, ¿sabes? Se funde con mi cabello una pasada. Y nada, este es... Hay, hay gente que lo que hace es, eh, se, la, se, la, se, se da una puntada y se las cose también, ¿sabes? Eh, y así ya las tiene puestas y simplemente, por ejemplo, se cuida la parte de delante del cabello y ya está. Pero habéis visto que quedan muy monos. Y nada. Y esto es el... Y ya está. Espero que os haya gustado. Eh, eh, pues eso que son las extensiones para aquí. Queen. Voy a poner... Eh, aquí es saga queen os voy a poner un enlace eh, para que podáis ir a adquirirlas de acuerdo eh, en donde yo los, donde me las han enviado que los he buscado digo Ay, aquí son aquí están entonces he puesto el link y todo lo que es en la página web de curleman.rg pero os voy a dejar el link directo lo que es en, en el vídeo de acuerdo para ver qué tal os parece espero que os haya gustado el unboxing y nada y pues eso que ya sabéis que podéis encontrar una extensión 4c de verdad que son 4c que mira porque este es mi pelo y este es la el, el, el ascensión, o sea, no hay mucha diferencia, ¿vale? Y encima, yo, o sea, yo no me he hecho, no me he hecho eh, lo que es los twists individuales, pero si te haces twists individuales delante, te queda exactamente igual. Y luego te lo puedes, como es natural, es cabello natural, que lo de hecho la puedes planchar y todo para que te quede igual, aunque yo, claro, me encanta lo que es el rizo, entonces no me hace falta. Y nada, pues eh, ya hemos dicho darle la campanita vale para que sigan todas las notificaciones darle a los dedos arriba para que YouTube sepa que os gusta lo que hago y luego sobre todo suscribiros y pasar la voz pasar la voz que estoy haciendo una comunidad de Zaragoza es donde estoy yo ahora otra vez todas las zaragozanas afro o no afro que les guste el mundo afro por favor que le den a me gusta me gusta me gusta mandar un montón de mensajes eh, eh, ir a la página que os he dicho que ibais, por ejemplo, a, a, a lo que esa, a lo se ha hecho un formulario para que lo rellenéis, para que me digáis qué es lo que os gusta y qué es lo que nos gusta, ¿de acuerdo? De, de las extensiones de, de, de lo que hacemos en los vídeos. Y por favor, porque quiero ser muy directa para que. Yo quiero hablar de cosas que os interesan a vosotras Porque me encanta eso de hablar el cabello y tal Pero yo sé que hay muchas más cosas que os preocupan Y que si queréis hablar de ellas, por favor eh, Rellenar el formulario, mandarlo directamente Que me va a, rellegar, va a llegar Voy a ir apuntando todo y así vamos a ir Siempre hablando de cosas que realmente os interesan Y cosas que, prioridades De la vida, de vuestra vida, ¿vale? Así que un besito Nos vemos en el próximo vídeo Mirad que extensiones de pelo natural Oh, oh Nos vemos en el próximo video Un besito